Bueno, eh, pasamos ahora, eh, Joaquín, a China. Eh, China eh, está sufriendo también eh, esta situación económica general más complicada. Además, eh, todavía no ha salido del todo de, sobre el tema pandémico. Eh, además, ellos siguen ahí muy estrictos con eh, eh, lockdown, eh, etcétera. Y al mismo tiempo, después de estos años de gran desarrollo desde el punto de vista de las ciudades, de las habitaciones y tal, también tiene una necesidad de arreglar los temas de, de tipos para evitar que las hipotecas crezcan mucho. Y tal. Entonces, está haciendo toda una serie de ajustes, pero también sabemos que China tiene algunas sociedades eh, sobre el tema de real estate que mm, son a riesgo y sabemos que tiene una deuda eh, bastante grande, ¿no? Es verdad que un poco como Estados Unidos tiene su, eh, ¿cómo decir? Su entorno, y su capacidad de decisión autónoma, ¿no? Evidentemente. Pero ¿cómo, cómo veis China que yo creo que no tenía ningún interés en el fondo? a que la guerra eh, escopiara, ¿no? se, se produciera y creara esta situación económica general que de cualquier manera le afecta. ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo la está llevando, según tu opinión? Bueno, yo creo que, que es, es, es muy difícil analizar China con las, las lógicas que nos aplicamos a, a, a, a nosotros mismos y bueno, pues ahora hay que entender que... Que si que Jinping también pues, tiene un congreso donde tiene que ser, claro. revalidar su, su liderazgo y que todo está condicionado eh, a eso. Entonces, ellos no hacen política para el próximo mes o trimestre, sino que, que bueno, se permiten también el lujo de, de pensar con, con, con, con más alto eh, recorrido. ¿no? Yo, yo creo que. que, que China se ha equivocado en el planteamiento con respecto al COVID eh, porque es, está metido en un córner del que es difícil salir, salir. y es, en esto hay algún momento que, que hay que convivir con, con, con ello pero esto hay que leerlo también desde el punto de vista político en el que reconocer un error, una mala estrategia con eh, eh, un congreso a la puerta de la esquina es es imposible Entonces eso no, no no va a pasar y, y, y, y se van a mantener en, en la política actual aunque sea penalizando el, el crecimiento la economía. Mm. que en, en otros momentos que china crezca mucho Ayuda al resto del mundo, porque parte del crecimiento del conjunto del mundo lo explicaba el propio crecimiento chino. Ahora mismo, por los motivos que te he explicado, a mí que China no crezca demasiado no está mal, porque de alguna manera eso está aliviando el mercado de la energía y oh. nos está ayudando a todos a, digamos, si China estuviese eh, muy booming, pues el problema de la inflación sería mucho peor que el que... Claro, que porque que... la demanda sería mayor. La demanda sería mayor. Entonces, eh, ahí simplemente hay que tener en cuenta que, que esa parte, bueno, no, no es demasiado preocupante. Por otro lado, en, en, en, aunque se están arreglando las cadenas de suministro, pues China es un actor importante dentro de las cadenas de, de suministro y tener parte de, de la producción parada, pues ha sido un impedimento. Pero bueno, ya parece, o sea, las señales... En, en, en muchas industrias sobre las cadenas de suministro, pues parece que se van, al final el capitalismo encuentra las tuberías para, para volver a eh, organizarse, ¿no? Eh, eh, luego tienen el, el, el problema inmobiliario latente desde hace un montón de, de, de, de tiempo, que, que bueno, yo creo que, que China tiene las herramientas para este tipo de problemas Lidiarlo internamente sin que suponga un cataclismo para el resto del mundo y, y es eh, eh, eh, su deuda con sus bancos y hay poco, digamos, canal ahí de, de, de, de, de contagio, ¿no? Y, y bueno, luego con respecto a, a, a, a ya a los temas geopolíticos, pues pues pues yo creo que China ahí está jugando su, su, su baza, yo, yo creo que... Que, que, que no contaba con, con que el tema este se alargara tanto como se está eh, alargando, pero bueno, pues al mismo tiempo se aprovechará de la debilidad de Rusia para conseguir unos términos económicos eh, eh, muy buenos en el suministro de, de materias Prima. eh, primas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese frente, pues le pues irá eh, razonablemente bien y sacará su, su, su provecho, ¿no?